Hablamos sobre histerectomía junto a la doctora Paola Salazar, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida especialista en ginecología. ¿Cómo está doctorita? ¿Cómo estás? Buenos días. Agradecida por tu invitación y encantada de estar en tu programa. Gracias por acompañarnos por ese tiempito. Eh, pues eh, decíamos, este es un tema bastante importante, eh, doctorita, dentro de la ginecología y más que todo eh, con relación a las preguntas y las sugerencias que hemos estado recibiendo de eh, nuestras amigas. Para empezar, vamos conceptualizando. ¿Qué es una histerectomía? La histerectomía se entiende como un término de remover o retirar el útero de una mujer. Que puede ser total o parcial, si esta incluye útero, ovarios y trompas, o puede ser solo el útero, ¿sí? dejando así los ovarios, que son la, que, la parte fundamental que da la parte hormonal a una mujer. La pregunta que muchas personas tienen en casa es si ¿sí es que una mujer puede quedar embarazada después de una histerectomía. No, no se puede porque la, el útero es la casa, digamos, del bebé y lo que se hace en una histerectomía es retirar esta casa. Obviamente, sí tiene la parte hormonal si sí se dejan los ovarios, pero no podría volver a ser mamá en ella. ¿no? ¿Eh? Uh -huh. eh, pues, ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles podrían ser eh, los motivos frecuentes para poder llegar a una histerectomía? Hay varias causas, entre ellas eh, puede haber causas ginecológicas y obstétricas. Obstétricas porque puede ser secundaria una complicación en el embarazo, por ejemplo, ya sea una placenta acreta, que quiere decir que la placenta está muy adherida al útero y no se puede retirar después de un parto y eso conlleva a que la paciente tenga que ser retirada del útero después de haber nacido su bebé. Esa puede ser una causa. En la parte obstétrica también puede ser que una hemorragia después de un parto, después de un legrado, después de una cesárea, que no cohibe y que obligue a retirar el útero eso en lo que es obstetricia, ¿no yeah, ve? Uh -huh. en lo que es ginecología pueden haber causas desde cáncer de, de cuello de útero, puede haber miomas ¿no ve? o eh, miomas gigantes u otros tumores, hiperplasia de endometrio, que quiere decir que hay un crecimiento del pastito interno del útero muy grande y que no responde a un tratamiento médico y que lleva hemorragias constantes a la paciente y que obligue también al retiro del útero. ¿En qué edad? podría realizarse la histerectomía, tomando en cuenta de que hoy en día, pues, eh, las personas eh, tienen una planificación familiar, tal vez a partir de los 30 años. En realidad no, no habría un rango de edad, por ejemplo, a, si hubiera eh, complicaciones obstétricas, digamos, una hemorragia no coercible, a pesar de que tenga 20 años, y si hay, no hay otra forma de salvarle la vida, pues se hace la histerectomía. Uh -huh. Ahora, electiva con por edad, digamos, entre comillas podríamos ver que sea una paciente con fertilidad y paridad satisfecha, que tenga alguna indicación médica para hacer la histerectomía. No sé, como que quiero que me la retiren y ya, ¿no? ¿Eh? Claro. Eh, pues tiene algunos efectos eh, el realizarnos una histerectomía en una edad todavía fértil. Sin duda alguna el útero y el cervix cumplen diversas funciones, por ejemplo si se retira el útero no menstrua más, no puede volver a ser mamá, eh, la, la lubricación vaginal en parte estaría comprometida porque el cervix también se agrega moco ¿no? y puede haber un poco de resequeda vaginal, pero no perjudicaría en la vida sexual de la mujer para nada ni en la vida hormonal si se preservan ovarios. Perfecto, muy bien. Amigas, amigos, por si acaso y si tienen alguna consulta pueden comunicarse con nosotros. Escribirnos al 720-63589. ¿Cómo se realiza una histerectomía? Hay varias formas, eh, puede ser una histerectomía abdominal, que sería a través de una incisión en el abdomen, puede ser por vía vaginal, ¿no ves? sin necesidad de hacer ninguna apertura en el abdomen, puede ser la paroscópica completa o histerectomía asistida por la paroscopía, pero que también implica una intervención vaginal. Ya. ¿Y quién decide ello? Eh, uno, la patología de base de la paciente da una indicación al respecto, por ejemplo en histerectomías vaginales eh, el útero no tiene que ser demasiado grande, aunque ahora ya no es un impedimento, pero debe ser móvil, no ve, y eh, es la parte, la indicación de la histerectomía la que indica la vía. ¿Qué controles debería de realizarse una paciente eh, quien ya se ha realizado la histerectomía? en realidad si es una histerectomía total por ejemplo, ya no tiene ni cuello de útero entonces ya no requiere papanicolau por ejemplo, Ya. pero si no si se han dejado los ovarios hay que controlar los ovarios como a cualquier control rutinario ginecológico cada año Hola, buenos días, ¿se puede hacer histerectomía en caso de miomas? nos dicen, ¿en todo caso cuánto deberían de medir también estos miomas? sabemos que hay como tres tipos o que se sitúan en tres lugares de nuestro útero, ¿cuáles son más peligrosos? claro que sí, los miomas tienen tres localizaciones, en la cara interna del útero, en la pared del útero y por fuera del útero. Se puede realizar una histerectomía cuando éste da mucha clínica, o sea, hay varios miomas, no se puede solo retirar el mioma, que eso también sería ideal, pero que da mucha clínica y obviamente los submucosos son los que más clínica le dan a la paciente, produciendo hemorragias, con coágulos, demasiado sangrado. Siguiente pregunta, buenos días, me llamo Freddy y nos dice, soy de Tarija, pregunto, ¿se puede mantener un óvulo congelado y cuánto tiempo? Además, de si es que estoy en Bolivia, nos preguntan, gracias. Claro que sí, a Dios gracias, tenemos la preservación de óvulos en Bolivia y puede ser eh, por años porque ahora eh, se vitrifican, ya no se congelan y es una opción para pacientes que desean preservar su, su fertilidad uh -huh. y no tener hijos todavía, digamos, aún, pero que no quieren que sus óvulos envejezcan, digamos, o en pacientes que van a iniciar eh, terapias para cáncer, por ejemplo, entonces que quieren preservar sus óvulos antes de la quimioterapia y después, a lo, a más adelante, quizás poder ser mamás. Siguiente pregunta, buenos días, la consulta es a mi mamá le detectaron un mioma de 3 centímetros, ¿ella puede realizarse la histerectomía? Gracias a Rosa, aquí nos escribe desde La Paz. Entonces ella tendría dos opciones, si quiere porque el mioma es pequeño y tiene 3 centímetros, solo retirar el mioma si es único o si quiere por edad y por paridad y por todo lo otro realizar la histerectomía. Sin embargo hay que tomar en cuenta que la histerectomía es un procedimiento grande, es una cirugía de la más grande de ginecología y que conlleva riesgos, menos riesgo sería la miomectomía que es solo sacar un mioma único. Perfecto. Siguiente consulta, mi esposa tuvo un embarazo embrionario, nos dice, y al tercer mes perdió el bebé. Mi pregunta es, ¿podrá embarazarse nuevamente? Claro que sí, en toda paciente que tiene una pérdida se hace una serie de estudios para ver, tratar de verificar la causa de la pérdida que muchas veces, bueno la mayoría es genética la causa, pero hay que buscar causas infecciosas en el útero, causas eh, sistémicas que puedan haber ocasionado y hacer un embarazo planificado para que no vuelva a ocurrir. Siguiente pregunta, buenos días, mi hija tiene 26 años, pero tiene un cuerpo de niña, nos dice, es un poco desarrollado, eh, cuando era muy jovencita, sus periodos duraban de 8 a 9 días, ¿tiene algo que ver, nos pregunta? La parte hormonal en la mujer es valorable a través de una prueba de laboratorio y obviamente el desarrollo físico tiene mucho que ver con la parte hormonal, pero sería ideal que realicemos una evaluación ginecológica en su niña para ver que todo esté bien. Con relación a la histerectomía, doctorita, ¿es como adelantar una menopausia? Es decir, si tuvimos la, hist la histerectomía por un tema médico al 100%, a los 30, 35 años, ¿vamos a tener esos signos del climaterio? Es claro que sí, si la histerectomía es total, o sea, implica el cuerpo, del útero, los ovarios y los anexos, entra en menopausia. Y lo que hay que preservar en estas mujeres, si es muy joven la paciente, es la parte eh, hormonal en la que sí se afecta ¿no? la absorción del calcio a nivel de los huesos, a nivel cerebral, se ha visto que los estrógenos juegan un papel fundamental, entonces sí hay que cubrir a esa paciente a lo largo del tiempo para que pres preservar estos cambios. ¿no? Con relación justamente a la histerectomía, eh, pues eh, el tema de un prolapso a futuro es decir el descenso de, de la vejiga por ejemplo esto es estar relacionado o no eh, pues, o de qué va a depender más adelante conocemos algunos casos y esto ahí están no vamos a charlas con, con personas a las que les han realizado alguna histerectomía de que les han puesto una especie de mallita, por ejemplo para que no exista ese prolapso más adelante siempre va a pasar esto o en qué casos o no en realidad no está ligado y es un mito el suelo pélvico está eh, está compuesto por músculos y ligamentos que sostienen estos tres órganos: la vejiga, el útero y el recto. Entonces, la debilidad o la, o la pérdida de continuidad de estas paredes, digamos, ocasionan los prolapsos. Es más todo lo contrario, a veces cuando hay un prolapso de vejiga muy marcado y de útero más, se prefiere hacer la histerectomía y como tú dices, la colocación de la malla a nivel de la vejiga para Ay, que ya. se resuelva este caso, no al revés, digamos. No, no al revés, o sea es decir, la histerectomía no va a provocar no, un descenso no. de nuestra vejiga. No, no lo, que, lo que lo que, lo, que lo, lo lo provocaría es una debilidad de estos ligamentos o de este de esta parte muscular que se rompa, digamos. ¿no ves? Y a veces las indicaciones son en, en esos casos como que no vas a alzar nada pesado, de por vida, no puedes hacer ciertos movimientos de por vida y son cosas que por ahí claro, tenemos que, que claro, resolver. son, son uh -huh. cosas que pasan de vecino a vecino, como tú dices, sí, pero no, no tendrían sí. un fundamento real. ¿no? ¿Eh? Perfecto, ahí está entonces eh, a resolver esos mitos que muchas veces existen y más con relación a la histerectomía. No se preguntan, una vez extirpado el útero, ¿hay algún cambio en la mujer, eh, ya sea hormonal o en el, en el carácter? Nos preguntan, gracias por su pregunta lo que El cambio en la mujer es por lo que decíamos, el manejo de la parte psicológica y afectiva es importante que esta paciente esté consciente de que no deja de ser mujer por no tener útero. Uh -huh. Que si se preservan sus ovarios, la parte hormonal no se va a alterar para nada, que ella va a seguir produciendo las hormonas por los ovarios y que no va a tener ningún cambio muy grande. no eh? Perfecto. De, van a ser cambios normales. Claro, normales el... acorde a su edad uh -huh. y a su etapa, a lo que le toque. ¿no, eh? Así es. En el tema de cáncer de cuello uterino, doctorita. El cáncer de cuello uterino, como te decía, sí es una opción, no, ya. la remoción del útero, la histerectomía, pero no es para todos los tipos de cánceres, tenemos estadios en el cáncer y hay una limitación quirúrgica, cuando pasa el estadio 2B ya no se puede operar y entonces entra directo a quimioterapia o a radioterapia pese a que el cáncer esté en el útero. No se saca para nada, no, no se extirpa es que para que ya nada. Estaba, ya si estamos hablando de un estadio avanzado, sabemos que está más allá del útero. Uh -huh. ¿En qué caso se van a necesitar de un pap, de un Papa Nicolau? Las pacientes con histerectomía, Así cuando es. se uh -huh. haya hecho una histerectomía subtotal, ¿qué quiere decir esto? Que haya sido removido solo el cuerpo del útero y se haya preservado el cuello del útero. Entonces, los papanicolados se toman del cuello del útero. Entonces, si te han dejado el cuello, tú tienes que hacer tu control de papanicolados regular cada año. Y eso es algo que debemos preguntar, entonces, uh -huh. al especialista, ¿no? Claro. ¿Y ¿Cómo nos damos cuenta de que sacaron solamente el útero y no el cuello del útero? Un examen ginecológico absolvería esa duda o un examen ecográfico también, porque en la ecografía se mostraría el muñón del cuello uterino y en el examen especular que se haga en una consulta también se visualizaría el cuello del útero. Perfecto, eso entonces. Vamos cerrando, ¿alguna recomendación para nuestras amigas, amigos en casa? Lo ideal es que siempre acudan a un control anual, toda mujer enferma con síntomas o sin molestias debe acudir a un control anual, tanto de Papa Nicolau, ecográfico como de mama, acorde a la edad, anualmente, para prevenir cualquier complicación o cualquier enfermedad, eso es lo ideal. Gracias por acompañarnos, ha sido un gusto tenerla con nosotros, después de tiempo, pero vamos sí. a estar esperando nuevamente. <risa> gracias, gracias. ¿Cómo, a usted. dónde la encontramos? Eh, mi consultorio queda en la avenida Butch, entre Carrasco y Pasos Canqui, en el edificio Londres. Muy bien, ¿algún teléfono? 725-69893 y 224313. 224313. Ahí está, a veces nos llevan algunos amigos y nos dicen, han pasado muy rápido el teléfono, por favor tienen que de repetirlo. Ahí está, 22. 2-2-43-13. 43 3 13. 13 Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos.